Y regresamos de este lado del estudio con los detalles del pronóstico del tiempo para que esté muy bien informado de las temperaturas y condiciones para esta jornada y los próximos cinco días. 35 grados centígrados para esta tarde sería la temperatura más alta, el pronóstico de lluvia en un 5%, la humedad relativa en 23. Ya alrededor de las 10 de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura marcando el termómetro y la humedad en el ambiente de 47%. Para el día de mañana miércoles estaremos amaneciendo con ambiente algo fresco agradable, 15 a 16 grados por la tarde 33, cielo despejado, sin pronóstico de lluvia, nuevamente en el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en el termómetro marcando los 18 a los 20 grados centígrados, para el día jueves cielo parcialmente nublado, una máxima de 31 grados centígrados, mínima de 15, así va a continuar temperaturas calurosas en el transcurso de la Tarde, viernes, sábado, domingo, cielo parcialmente nublado. El pronóstico de precipitación se encuentra vigente hasta en un 20% para el día sábado y el día domingo. Es bastante bajo, pero no se descarta. En algunas zonas del área metropolitana se pueden presentar ligeritas lloviznas, máximas de 30 a 31 con mínimas que se mantienen en 18 grados Celsius. Le comento: el sistema frontal número 39 de la temporada se va a estar desplazando por todo el noroeste de la República Mexicana, como lo estamos viendo para Tijuana, hay pronóstico de precipitación. Así va a continuar un ambiente algo inestable y ambiente también fresco. Por la tarde se estima que el termómetro está alcanzando los 14 grados centígrados con mínima de 11 grados Celsius. Allá para Chihuahua, cielo despejado. En Mazatlán, también para Guadalajara, con máximas de 26 a 30 grados centígrados. Las mínimas rondando de los 13 a los 16 grados Celsius. En Acapulco, nuevamente un cielo despejado, calorcito, 30 grados centígrados grados que se eleva la sensación térmica, se pueden sentir unos 32 a 33 grados Celsius, mínima de 19 grados, allá para el municipio de Celaya 31 con 12 grados, cielo completamente soleado, en Veracruz, en Tuxtla, Gutiérrez, Mérida y también para Cancún estará predominando un cielo parcialmente nublado, las temperaturas por la tarde de 29 hasta los 34 grados centígrados, con mínimas que estarían oscilando de los 19 a los 22 grados Celsius, en Reynosa para Torreón cielo parcialmente nublado, las máximas, superando nuevamente los 30 grados centígrados, con mínima de 14 a 19 grados, mientras que para el territorio tejano, para El Paso y para McAllen las temperaturas en el transcurso de esta tarde estarían oscilando de los 21 a los 31 grados centígrados, con mínimas de 10 a 19 grados Celsius y sin pronóstico de precipitación. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo, que siga teniendo usted un excelente martes.